Bueno, amigos, hoy os voy a mostrar todo este complejo, que son casas, como podéis ver, hay una, dos, tres. Esto no sé si sería donde vivían los trabajadores, porque esto, aquí al lado, ahora veréis, es una fábrica, que entraremos también. Mirad, es que fábrica grandiosa. Voy a enseñar primero las casas y todo lo que es el terreno para que podáis. Bueno, creo que no hace falta comentarios con todo lo que estoy enseñando. Veis, mira, hay un televisor allí, bien grande una cocina vamos a ver más cosas Casa, vamos a entrar a esta casa primero. Hay cuatro casas. Mirad, aquí hay ordenadores, neumáticos, fundas, sofás, ruedas de coche, ruedas de bicicleta. Estos son, estos son unos armarios de los despachos que Lo han aquí sillas, mesas, somieres y colchones somieres, colchones Vamos a ir a las otras casas. Aquí creo que hay un lavado. Uh. vajilla, cosas de la cocina, aquí cosas para pescar en el río. Esto no es sé, Una champañera, me parece. Pinturas. Un armario. Aquí, a ver si puedo encender la linterna. Se ve mejor. Así. Esto es para un despacho, creo yo. Hay una nevera. Vamos a la otra casa. ¿Qué encontramos por aquí? ¿Esto de qué año es? del 2010 hace siete años de esto. pero yo creo que tiene muchísimos años más abandonado esto juguetes de niños papeles de despacho Fotografía. fotografías recuerdos un álbum de fotos me parece que es este latas de comida botellas de vino otro sofá un espejo aquí que habría un lavabo. Una cocina. Muebles. Un espejo. La mayoría son cosas antiguas, dos sillas. Aquí estaría la cocina una lámpara bueno, vamos a otra casa he oído un ruido, no sé de dónde vendrá vamos a entrar a la fábrica ahora que hay un montacargas. Ahora vendremos a mirar todo esto. A ver qué hay por aquí. han destrozado una puerta no sé por qué destrozan las cosas bueno, vamos a entrar dentro montacargas este tiene más años que entreguen gas cuadros eléctricos madre mía tienen más años los cuadros eléctricos estos y este montacargas Parece una guardería esto que están jugando los niños aquí, estos son dibujos de niños, una bicicleta nuevita. Máscaras, 9 euros, no entiendo. Esto parece un colegio en vez de una fábrica. O han hecho una... Aquí han hecho una fiesta, mirar. Para los niños. Qué fuerte. La bicicleta está hasta casi nada. Los cuadros aquí no hay nada. Está, la mitad está todo en ruinas esto. Creo que no hace falta subir más para arriba, voy a subir un poco más, pero. Dale. Pero creo que no merece la pena subir más aquí. Creo que no hay nada más. Ya. A ver qué hay aquí. Es ah, sí, de un coche el sofá este, no comprendo qué hacen estas cosas aquí. Bueno, voy a bajar para abajo. Voy a ver si encuentro algún sitio. Me parece que un sitio que no ha estado todavía, que había más cosas. Esto ya lo habíamos visto, no sé. Sí. sí, esto ya lo habíamos visto. La televisión... pudiera o entrar aquí arriba, pero está todo lleno. No se puede esto. Pero aquí no se puede entrar. aquí arriba hay otra planta. Pero no sé por dónde subir. A ver, aquí no he entrado, me parece. Ahí hay más cosas. A ver, a ver. se, por la parte de atrás también hay. A ver, miraré A ver qué hay allí. Si supiera la historia de esta casa, pero no la conozco. Mira, aquí se puede entrar para adentro. Para la parte de arriba. Ah, mira, abajo hay otra puerta. Vamos a ver qué hay ahí. A ver qué hay aquí. Hay otro piso. Vamos a ver, aquí no hay nada. Un poco más y me rompo la cabeza. qué hay por aquí. Estos son ruinas, todo. Oh, mira, aquí habían pájaros. Antes. Oh, me da un miedo esto. ¿No? Parece una película de terror. Dios mío. Joder. Si vengo aquí por la noche, me entra un infarto. Creo que este es el último ya. Aquí no hay nada ya. Vamos a ir acción orgánica. resto sacos cerámica. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Seguiré buscando más casas... estas abandonadas... ...una luz aquí colgando... ...aquí de noche seguro que no vengo... ...no, no... ...yo solo no vengo aquí de noche... ...no puedo encontrar... ...bueno amigos... Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo.